Fueron velados los restos de Juan Francisco Mejía este lunes, un hombre de 50 años de edad a quien familiares lo encontraron sin vida sobre su cama dentro de la residencia ubicada en la calle Hermanos de Castro del municipio de Pimentel. Luego de que desde el fin de semana pasado estuviera consumiendo alcohol de forma continua, según el hermano del hoyo Yo estaba bebiendo, comenzó no el sábado a beber, el domingo sin comer. Anoche salió, bebiendo, hasta lo ayudan, lo ayudan a llevar a la casa, borracho. Y esta mañana yo me levanté a trabajar, el hijo mío también, que vuelve bueno, a hacer cada vez que levantó a trabajar. Y allá con la la noticia, que lo habían encontrado los vecinos, porque los vecinos eran muy queridos por los vecinos. Comenzaron a llamarlo, porque nosotros lo vieron, quedaba ahí, cuando fueron, lo encontramos ahí. ¿Y acá lo encontraron? Probablemente en eso de, la, de 9 a 10 de la mañana, ¿no? En cámara José Tifá para NTN, Yoani Cordero.